Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy es domingo 22 de marzo del año 2020 Y quiero ponerlos al día cómo va la situación por aquí por Austria Y parte de Europa, pero en Austria más que todo Lamentablemente ayer sábado se reportaron 500 nuevos casos en esta ciudad No se imaginan lo que eso significa Hoy justamente vi eh, que hay una curva que supuestamente señala de que la cosa va bajando Pero no entiendo de dónde la sacaron porque... Según la estadística hay 500 personas infectadas ayer Entonces no deberías trabajando sino subiendo Pero bueno Por ahí hay unas estadísticas que están saliendo Unas hipótesis de que en Italia la cosa es que la gente es más familiar eh, Por eso uno, una persona se contagia y va a su casa y contagia su entorno, porque allá los jóvenes suele, allá la gente suele vivir más en familia, y por eso en otros países de Europa no, entonces no se propaga tanto yo no creo en esa teoría, yo creo que fue imprudencia y ahora están saliendo todos los casos pero no sé qué opinen ustedes, pueden dejar su comentario por aquí abajo, pero ¿por qué les cuento esto? porque esto, sea como sea teoría o no, comprobado o no, creo que nos puede servir a todos para ser precavidos porque es bien sabido que en Latinoamérica sí que la mayoría de la gente vive en familia y no sé de su casa hasta que bueno hasta que se casen entonces sí en mi sector por lo menos en maturín de donde yo soy en venezuela se reportaron los primeros casos y fue precisamente por eh, una persona que estaba en cuarentena y en esta cuarentena dio positivo y qué pasa ahora están en cuarentena 15 personas de su familia con la que vivía o sea, bueno, esto sí comprueba la teoría de que viven en familia. Imagínate vivir en tu casa con 15 personas. Pues ahora estas 15 personas están en cuarentena y esto es más que todo ha sido lo que me motivó a hacer este video y contarles porque yo les había dicho que le iba a grabar videos diarios. Pero como yo no estaba saliendo, no quería como contarles solo lo que veía en la tele o qué sé yo. Yo quería... Decirle lo que yo veía con mis ojos. Les grabé unas escenas de cómo está el supermercado aquí en Viena. Eh, no grabé mucho porque quiero que entiendan, por favor, de que me estaba exponiendo a contagiarme por los productos, el teléfono y la cosa. Se sí, grabé lo que pude y después dejé de grabar porque obviamente sí, sí era peligroso pues. Pero fue muy lamentable notar y ver de que nadie, nadie, después de más de una semana que se tomaron las medidas, nadie estaba usando tapabocas ni guantes. Bueno, y salí, decidí salir. Está lloviendo, lamentablemente, está lloviznando a ah, la calle, la verdad. Si sí hay gente, de hecho, acabo de ver un local de turcos que venden kebabs abierto, un restaurante, así que. Me parece súper increíble que las leyes dicen algo, pero parece que en la práctica no se cumplen, no sé. Eh, También es increíble ver que la gente no está usando mascarilla. Había unos trabajadores muy jóvenes que estaban como llenando los, los stands y ellos tenían guantes, pero no eran guantes por esta situación sino los lesos de tela grueso que usan para agarrar eh, las cajas y ponerla y no tenían eh, tapabocas ni nada, eh, la gente tampoco, yo tenía guantes y tapabocas nadie tenía tapabocas, nadie y si estaba lleno el supermercado era horrible, de verdad me siento súper mal porque no puedo creer que la gente no le importe ni siquiera los trabajadores del supermercado tenían Tapaboca. es increíble lo peor que yo anduve así y con una bolsa la gente me veía como que si sí, yo tuviese coronavirus porque andaba así porque como nadie tiene yo era como un bicho raro es muy horrible de verdad no se imagina lo que es venir al supermercado y no ver a nadie cuidándose acabo de entrar a otro y ni la cajera tampoco tenía los productos que yo agarré la cajera lo agarró con sus manos, sin guantes los pasó por el escáner me los entregó para que vean que no estoy mintiendo aquí donde me ven me pesó mucho esto, por eso me paré ah, vine sola porque mi novio no quiso salir eh, así que bueno, me tocó a mí hacer el mercado sola ya no aguanto el peso pero de verdad que esto está de locos. Miren aquí, full de carros, esta calle igual, esta calle igual. La gente si sí está en su casa por lo que veo, o está en su casa, o los carros están en su casa porque no están trabajando y la gente ha salido, no sé de verdad. Pero... Tengo tantas ganas de llorar. De paso, que voy súper pesada aquí con las bolsas. Me siento súper mal. De verdad que trato de no llorar para, para no sentirme peor. Pero siento que estamos poniendo la vida en riesgo de tanta gente. La mía misma, ¿saben? Yo soy asmática. A mí me da esto del coronavirus y aquí quedé. Aquí quedé. Pero nadie. Me sentí tan extraña que hoy la cajera del último supermercado que fui. Me dio como si yo fuese un bicho raro, horrible. Porque tenía guantes y porque tenía mascarilla. Y no se trata de que me importe que me haya visto así. Sino que me puede contagiar. Agarró mis productos. No tenía mascarilla. Y nadie es responsable de esto. Ustedes no se imaginan cuán... Ay, ya ni puedo ver. Cuán decepcionada estoy. Vi un... Local de los turcos se le dice así: eh, esos que venden que lo vi abierto atendiendo gente. ¿Dónde está el estado? ¿Dónde están las medidas? No existen. Es falso. De verdad que la decepción es demasiado grande. Yo les hago un llamado a todos ustedes que están en sus países: Ay, Dios mío, cuídense, no hagan esto. Esto está muy mal. Esto ya les decía. He comprobado que decir que somos el tercer mundo y otros el primer mundo no, no vale cuando se trata de una crisis mundial. Todos actúan igual, todos van y compran papel higiénico y se acaba. Mucha gente de aquí puede que digan no que los latinos o que los chinos o que los turcos o lo que sea, o nosotros de otras nacionalidades. Les quiero decir que yo he confirmado, siendo de un tercer país, estando aquí, que todos se comportan igual, todos nos comportamos igual. Y mi pregunta es, ¿te quieres comportar igual que esa gente que está ahí? Para mí, a mi parecer, como abogada, como persona, como ciudadana, para mí son... Porque no puede ser que sabiendo que tiene el compromiso de atender a gente en medio de una crisis mundial, no se protejan y pongan en riesgo la vida de mucha gente. ¿Qué hubiese pasado si en ese supermercado, en vez de haber sido yo, hubiese sido mi abuelita o tu abuelita la que va a atender, a atender, no a comprar? Y la atiende esa señora que no tenía mascarilla, no tenía nada. Tu abuela hubiese estado en riesgo. Entonces, ¿cómo le llamarías tú a esa cajera irresponsable? Y sin hablar de los demás trabajadores, sin hablar de la gente en la calle, nadie. Ustedes no se imaginan cuántas personas a mí me han escrito de aquí. Latinos que vienen aquí en Viena. Yes, bueno, y en otras partes, suscriptores de este canal. En estos días alguien me dijo, yo me cuido. No me importa si otra gente se cuida o no. Me importa que yo sí me cuido. Y si la gente no se quiere cuidar, a mí me da igual. Pero mi pregunta es, ¿cómo me va a dar igual si la otra gente no se cuida? Si a mí me toca ir en contacto. Aquí viene alguien detrás de mí. Por ejemplo, ¿sabes? Si no llevan tapabocas tampoco. Y se los voy no llevan tapabocas. Entonces, ¿cómo no me va a importar que no se cuiden si acaban de pasarme por al lado? ¿Sabes? Me pudieron haber contagiado. Pueden contagiarme ahorita que voy a entrar. Está el encargado del edificio sin tapabocas porque ya lo vi. Estaba ahí. Entonces, ¿qué me importa que la gente no se cuide? Sí me importa. Esa persona me pareció que está tan errada. Yo dije, ¿de qué te sirve quedarte en tu casa y cuidar a los tuyos si cuando te toque al supermercado como a mí ahorita te pones en riesgo? En Austria no está no es obligatorio el usar mascarillas ni nada, de hecho ni siquiera se consiguen entonces la gente no la usa por múltiples razones porque no le gusta porque creen que no se van a contagiar porque no las consiguen etcétera yo gracias a dios las compré en enero cuando empezó todo en china se me prendió el foco pero eh, realmente no se consiguen entonces eso me pasó ayer fue horrible porque yo salía a comprar cosas para hacer pequeños eh, una comida venezolana y me encontré con todo esto y lo vi por mis propios ojos eh, yo pensaba que afuera todo estaba más serio pero no era así eh, entonces comprobé muchas cosas que decía la noticia de que la gente estaba saliendo haciendo bicicletas, ejercicio de hecho yo me asomé en el balcón hace unos días y vi como la gente normal y la cosa es que alguien salía de su edificio por ejemplo y alguien estaba trotando entonces cuando venían dicen que puede salir solo no con nadie, ni tener contacto con nadie, pero yo digo, ¿por qué esa ignorancia? Porque si yo salgo sola, que fue lo que yo vi aquí afuera de mi balcón, alguien viene así, está trotando, y viene la mamá con su niño y el perrito así, y se cruzan, ¿cuánta probabilidad hay de que las personas por eso se contagien? si sí, las hay entonces imagínate por lo menos yo para salir de mi oficio tengo que pasar dos puertas entonces bueno aparte de la mía abajo tengo que abrir una puerta con mis manos después tengo que hablar, abrir la última de la salida entonces imagínense la cantidad si aquí hay un contagiado ya no frego la idea no es como decirles aquí está esto mal y mal no la idea es que ustedes vean ¿Cómo va la cosa por aquí? Y si esa es la realidad, lamentablemente no puedo. Yo quisiera, créanme que yo quisiera decirle algo mejor, pero esa es la realidad. Sin embargo, si hay mucha gente que lo está cumpliendo y me consta, porque yo lo estoy haciendo, conozco mucha gente que sí está cuidando, se están haciendo historias, e están haciendo videos para incentivar a la gente en estas partes del mundo a que se cuiden, eh, pero lamentablemente en su mayoría no es así. Bueno chicos, esto es todo lo que les quería decir por ahora Espero que se encuentren súper bien, cuídense mucho Cualquier info, me pueden seguir a mi Instagram Allá subo info diaria eh, Sobre la situación Ay Dios mío Y bueno, nada, eh, cuídense mucho Por aquí todo bien, yo estoy bien, estoy en casa Y nada eh, Los quiero mucho, nos vemos en un próximo video Chaito